7, 6, cinco, 4, 3, 2, 1, 2, cada vegada vagada més preparada preparada para esdeveniments de aquest y, sobre todo, en este caso, promovidos por personas de Viladecans, que ens hacen llevar gente de tot el món a la ciudad, que vienen a la ciudad. Això también es un estímulo para el comercio, para per servicio, para la mateixa actividad económica de las personas que están en el sector de la scrap Y, para el mundo todo, creo que lo que hace es, otra vez, de Viladacans como referencia, en aquest cas a nivel mundial, a un sector como el de scrap que mueve muchísimas personas. En esta segunda edición eh, hemos conseguido ser la feria de referencia a nivel mundial. Cuando digo mundial, soy conocedor de lo que significa la palabra y lo digo porque realmente hemos conseguido que venga gente de Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos, toda Europa y eso pues es lo que ha conseguido ser la referencia de, de la feria como un referente de scrap a nivel mundial. mucha mercancía de España, la llevo a Colombia, se las acerco a ellas y ahora lo que quería hacer era acercarles Colombia un poquito a las españolas, que me conocieran y como ponerlo más internacional, como variar que no solo esté en Colombia el producto sino que lo puedan tener aquí en España todo lo que se antojan de nosotros. This event is a huge opportunity for us to actually show the uh, customers our papers, our mediums and uh, what we make and we make all the stuff, all the products in Poland and we support local businesses to uh, produce our uh, products. So here is the great opportunity for us to, to show what we En esta feria no solo se trata de venta, sino que es una feria de reencuentros. Nosotros tenemos mucha comunicación mediante redes sociales, eh, compartiendo nuestra afición, que es el scrapbook. El scrapbook no es eh, solo un medio de de manualidad, de placer, sino es un medio de relajación, de conocer nueva gente, de una vía de escape, de muchas cosas que a la vez eh, tienen un punto en común que es una manualidad. La comunidad Scrapera Española para nosotros es súper querida y nos siguen muchísimo en las redes y siempre solicitan comprar nuestros productos. Así que con toda la ilusión vinimos a presentarles la marca para que la tengan a mano acá en España. Para... Doncs, el fet de que hi hagi un punt de reunió de tantíssims i tantíssimes aficionades a, a aquesta manualitat a les scrap, es és el lloc ideal per poder fer i sí. per desgràcia no hay més com aquesta, de fet, a l'Estat espanyol potser és la la única i si sí, més no, la més importante. més important. Per tant, estem molt contents de ser aquí i segur segur que en modo molt de profet.